Saludos, mi nombre es Blanca Gonzalo de Diego, enfermera y alumna del Máster Universitario Oficial en Gestión y Aplicación del Conocimiento del Autocuidado en la Enfermería, impartido en la Universidad de Alcalá. Y, ¿de qué vamos a hablar? Pues bien, como enfermera me dedico a estudiar el cuidado, qué es y cómo se produce, intentando aproximarme así al conocimiento de la realidad de las personas a las que cuido. Por ello, el objetivo de este videotutorial es definir un poco más a esa persona recurriendo a la explicación de una serie de condiciones que la definen, los denominados factores condicionantes básicos, y cuya trayectoria vital puede ser explicada a través de un tipo de movimiento concreto, el tiro parabólico. Esto constituye uno de los modelos ontológicos planteados por el Dr. Santa María, profesor del máster mencionado anteriormente, en una de sus conferencias realizadas en la asignatura, autocuidados en salud, implementación en servicios en entorno familiar y comunitario, en consonancia con las investigaciones llevadas a cabo bajo el amparo del Grupo de Investigación MISC de la Universidad de Alcalá. Estudiar la realidad de las personas desde el prisma del cuidado requiere de un marco conceptual de referencia que fundamente la argumentación. Se escoge el modelo de OREM, dado que fue ella quien definió los factores condicionantes básicos como una serie de condiciones internas y externas a la persona que afectan al autocuidado, siendo éste la acción de las personas que han desarrollado las capacidades para cuidar de sí mismas, Acciones intencionadas, iniciadas y realizadas para el mantenimiento de su propia vida, salud y bienestar. A continuación, explicaremos brevemente cada uno de ellos atendiendo a la clasificación realizada por el Dr. Santa María basándose en los propuestos por Dorotea Ori. Tal y como venimos comentando a lo largo de este video tutorial, los factores condicionantes básicos definen a la persona, pudiendo ser de tres formas: descriptivos del individuo aquellos que relacionan al individuo con su familia y, en tercer lugar, los que lo localizan con su mundo. Enunciaremos cada uno de ellos divididos en subgrupos de factores condicionantes básicos interrelacionados, expuestos en función del peso que suponen relación al cuidado. En primer lugar tenemos la edad. Variable numérica que expresa la edad cronológica, el sexo que establece diferencias fisiológicas a consecuencia de la expresión genética y el estado de desarrollo pudiendo ser regresivo, estancado o adecuado a la edad. A continuación tenemos las limitaciones del estado de salud que pueden ser limitaciones de tipo físico, limitación sensorial y por último limitaciones de tipo cognitivo. Las personas llevan a cabo una serie de patrones de cuidados a los que se les denominan factores del sistema de cuidados de la salud, que desde el punto de vista del cuidado pueden ser integrados, parciales o no integrados. La misma categorización se establece para los factores del sistema familiar, refiriéndonos al cuidado que recibe de su familia esa persona. El siguiente factor condicionante básico es el que alude al factor ambiental, quedando categorizado en incompatible, entorpecedor y facilitador con el cuidado, mientras que los recursos quedan divididos en recursos materiales, como por ejemplo el dinero, y recursos temporales, con los que se analiza la disponibilidad de éste para el cuidado. Por último, tenemos el último subgrupo, que contiene la orientación sociocultural, que expresa si nuestros actos de cuidado son congruentes y de acuerdo a la cultura del lugar en el que nos encontremos, y el género, entendido como constructo cultural que viene definido por la expresión del sexo en dicha cultura. Todos ellos, como hemos comentado antes, definen a la persona y la conforman como tal, desde su pasado, se expresan en el presente y se proyectan hacia el futuro, tal y como expresaría la especialista Fernández Batalla haciendo al individuo más vulnerable o no. Así que, si entendemos que la persona tiene los factores condicionantes básicos ideales para el cuidado, esto le hará llegar más lejos en su trayectoria vital, Pudiendo así hacer un ejercicio de predicción de las diferentes trayectorias vitales que se pueden llegar a dar. Aquí se disponen de la bibliografía utilizada para la elaboración de este videotutorial. Para más información pueden acudir a la página web del grupo de investigación MISP o de la red internacional de enfermería informática de España. O bien contactar al correo que figura en la, en la pantalla. Muchas gracias por su atención.